bandita, yo soy el Tony, ya se la saben, en otro video de skate ha pasado mucho tiempo sin haber subido videos Pues no había tenido chance por el clima, el trabajo, no nos poníamos de acuerdo un poco así Pero ya andamos aquí patinando con la banda, de aquí grabando unos, unos clips acá en el spot Así que vamos a aprovechar para hacer unas tomas con el drone, unas tomas chidas aéreas, ya se las sabe Veremos que salga algo chido y que pues el clima nos deje porque pues al parecer está como un poco amenazante por allá y también esas nubes de por allá. Y como ya empezó la banda, nos vamos a abrir de aquí. Y ahorita los topo en el spot. ¿Qué tranza bandita aquí en el spot con el Duffy. ¿Qué opinas, güey, de la banda ¿Está manchando? No, güey. Bien rifada, ¿no? Puros truquitos perrones. <risa> ¿Podrías hablarnos un poco de tu setup? Una Sony A6300, un lente, un Zoom, un 28135, con un adaptador, una MS-11, para hacer toma fija. ¿Qué se está estresando, no? Este, güey. Sí, güey. De hecho, yo me había he quitado, güey. Ah, sí, güey, es de vez todo, de antes, ya, güey. Igual iba a ver. Wey, como lo viste, wey, porque lo sentí bien. No, bien. bien, bien. raro, güey. De hecho pensé que no lo ibas a hacer, güey. Yo pensé que no lo iba a hacer, güey, a la la... No iba a hacer en el aire, Ay, güey. Perro. Me encantó haberlo hecho perro, pero... Te sientes con pues, porre convencer, ¿eh? No sé. Sí, otra vez la legal, ¿no? Pero uno que te sientes al gusto. Güey, lo sentí así como, es, como que se me. ¿Te despegó? Sí, güey, literal. Y ya a la hora de caer como que caí aquí, güey. Hasta uno así botado de que lo ataque Pero... en el aire. Lanza bendita, pues eso fue un día de skate con la banda aquí en el spot, se nos hizo algo tarde, este es el clima, dejó patinar y todo el rollo y pues ya nos vamos a abrir porque ya es hora del Monchis, así que ya se la saben, si te gustó el video dale like, compártelo ahí con la banda, suscríbete al canal en un botón rojo de por aquí abajo un así nos vemos en otro video y recuerda que los campeones no usan drogas tormenta dicen que están en la hoguera más bien están en el guero yo me meto con cualquiera no importa lo que yo quiera ni lo que valgan playeras cuántas veces he ganado cuántas veces no quisiera pero bueno así lo sigo haciendo porque estoy al mando no volteo a la cámara pues no me siento guapo tengo buenas palabras y también yo los atraco pero cuántas veces has ganado conmigo un contrato un contrato este güey se siente guapo no te preocupes tanto que la vida misma se encargará de quitarlo o sea que se va a pasar el tiempo y perdona si vienen acá yo hago que besen la lona. Lo que tiran esos seiten raperos no me impresiona. Igual y ya se los consumió la droga. Neuronas ya no cargan. Por eso es que tan solo ladran. Y cuando venga el karma, saben que se nunca perdona. Ey, así como tú pasas la rola, yo paso el porro. Igual ya sabes que no corro. Pero la cámara me. prohíbe así que. Aviento más Que otro güey no escribe,